La policía preso en medio de una persecución en la ciudad de Nagua al supuesto delincuente El Cata, que era buscado por darle muerte a un hombre en esa localidad y otro en este municipio de San Francisco de Macorís. Francis Antonio Infante Polanco era perseguido por la muerte de Geraldo Florimón de la Cruz, de 21 años, residente en el sector La Iglesia del Factor de Nagua, ultimado de varios balazos la noche del jueves 17 de mayo y además, por la muerte de Manuel Rodríguez Cleto, alias Capital, ultimado de un disparo el día 5 de febrero del presente año, en un centro de diversión denominado Chacho Caruash, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. No, nada no, que yo no sé de eso, socio. No, yo no sé de eso. No sé porque tú sabes que está caliente se le pega todo. No, no, no, que me cogió, yo, yo estaba entregado ya, ¿me entiendes? Ella estaba en el suelo y ellos me dieron a quemar ropa ahí. ¿Y esa es pistola que ellos compraron? No, eso la pusieron ellos, tú sabes. ¿Qué ¿Qué no, no, no, no, no. Eso fue, ya tú sabes. Ahí no te voy a dar respuesta ni nada, ¿me entiendes? No. Lo de Nagua yo no tengo nada que ver con eso. La policía de Nagua sabe quién porque que lo le bregó esa y esto. Eh, yo estaba acostado, porque tú sabes que si yo estoy para allá... ...y ando corriendo para allá, no voy, no voy a hacer un para allá... ...entiendes, yo no soy tan pariguayo, yo voy un tollo para allá... ...no, no, ahí mismo, eh, ...aquí en... ...estoy ahí en el factor de nagua yo estaba en una casa y ellos me liaron así... Infante Polanco fue apresado la tarde del pasado martes cuando se enfrentó a tiros con agentes policiales, resultando herido en una pierna, de acuerdo al informe de la Policía Nacional. Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.